amigos de mañana vamos a vamos a, con, a conectar ahora con él eh, con Andrés Acosta Andrés Acosta dirigente del partido de la liberación no, no, no, no lo tenemos listo todavía me no, no está conectado no ah, no okay, ok. Ah, bueno no, todavía no, no, no estamos esperando la conexión con Andrés Acosta ok, okay bien eh, eh, tú, tú tenías una Sócrates, ¿tú tenías algo cuando te interrumpí? No, no, no, no fue lo que... Eh, eh, Sócrates está leyendo Mira. ahí los mensajes sí, que le están no sé enviando los, algo, los sí. televidentes con eh, jurisdicción privilegiada, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí, sí. <risa> <risa> Miren, hace unos días, creo que el sábado, yo escribí cuando empezó ya la corriente a decir que Leonel se va, qué va a hacer. Pero hay algo interesante en el ambiente que empecé a, a ver mensajes de, de miembros del PLD o supuestos miembros del PLD dándole consejo a Leonel a partir de ese momento yo dije bueno es como cuando uno dice no me no me defienda compadre porque en todo lo demás ahora están en una actitud de recoger hacia adentro y de que el hombre no se vaya ahora sí tenemos a Andrea, Andrea Costa. Costa vamos a ver yo voy a continuar después de Andrea Costa. Tengan pendiente eso. Buenos días. Saludos, buenas. Andrés, buenos días. Aló. Buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Sí, buenos, días. días. buenos días. Un placer Pero... tenerte en de mañana. Es un placer para nosotros estar en contacto con este prestigioso programa. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Adiós. Cuéntanos, ¿cuál es tu parecer sobre el discurso del doctor Leonel Fernández? No me bien. Andrés, estamos no tratando... Okay, ahí me, me escucha. Francis Rodríguez de este lado. ¿Es posible? No le copio bien. Es okay. posible que... Vayan a la, de la, de la, la de conseguir una, una, una, una, una conexión directa. Una conexión que sea, que sea clara para que entren aquí. Para sí. que no tenemos Andrés, aire, tú... tú... De resolverlo. No, no le copio bien. No, okay. no, Él okay. no por por favor, está escuchando. Okay. Por favor, okay. eh, chachos, arreglen sáquenlo, eso y que No, cuando la tengan, no la ponen. Sí, exactamente. Yo le voy a decir una pregunta. La cantidad de público que estaba esperando ese discurso de Leonel, en la próxima locución que él vuelva a tener, se baja reduce, un 25%. Se reduce, claro. ¿eh? Claro, un 25%. Se reduce. ¿y por qué? Lleva tres intervenciones. Porque el contenido de ese discurso, yo no creo que colme las expectativas de lo que la gente estaba esperando no, claro. con relación a él. Un discurso el tirado, vacío. un post publicitario, la declaraciones de Vincho Castillo, el, lo que se esperó esta noche, la posibilidad de que abandone la fila de partido de la liberación dominicana. Eh, y saltar con eso que él dijo ahí hoy yo pienso que es eh, es, es una yo creo que negación la voz, de las expectativas esa que es la, la voz oficial de Lionel es la relación. propia verdad Hermano, no me hablas arriba. Este es la <risa> ¿Cuál es el problema? Tú, tú tienes como un bueno, con ¿no? Lo que te lo pasa... pasa? No, sí, no, es estamos en un proceso. Es que muy Joné sensible. Fernández no, dijo no, mire, un discurso, hermano. Este que este no llenó las expectativas lo de las personas que estaban esperando. tanto, tanto el y cuando tú, vuelva el como Me he dado cuenta de que están dice ¿Cómo bocoteando? Menos corteando? personas. Menos esperándolo. No, no, no estamos en tu tiempo todavía. Hay una llamada. Ah, pero ahí como adelante, ¿qué es esto? Sí, buenas. No por eso te pregunto yo a ti, a Andrés. Buenas. buenas Porque tú no puedes venir. Adelante. Buenas. Francis, vamos a escuchar al televidente. Adelante. Buenas. Ah, pero lo no está boicoteando eh, aquí. No se oye nada aquí atrás. Vamos a ver, no muchachos. Se... Se... Está la llamada Hello. Nuestra. Hello. Ajá, sí. a nuestro. Aló. Andrés. Aló. Nos escucha Super ahora día. Francis Rodríguez de este lado. No, tenemos problemas. Definitivamente. Ah, hay problemas con la comunicación. Sí, con la comunicación. Con, con ¿Es, posible que, es posible que le hayan instalado ahí sí, un bueno. no, algoritmo. No, es algo. que si él va a a la capital, sí, sí, tiene que perderse la señal, Ah, hay bueno, sí, no hay, no hay facilidad. No es que haya un algoritmo en el código fuente no, del no, teléfono. No, no, no, eso no es Son las ah, celdas bueno. que van cambiando y claro entonces, entonces sí. se pierde la celda. Pensé aceptación. que era un algoritmo. Claro que sí. Bueno, Francis. Tiempo de Francis. Sí. Decía que generó en estos. En este fin de semana, una serie de, de consejeros, los mismos que lo denigraron y lo atacaron, y se movilizan un poco rápidamente hacia que deponga lo que presumiblemente será la decisión, pero independientemente de lo que digan mis compañeros, y han externado de vacío, de. Como dice Sócrates, te voy a utilizar la, la frase de refrito. Pues yo entiendo que no, porque Leonel Fernández no había tocado tan profundo y la demostración que hace es de que su equipo técnico y de evaluación forense trabajó sobre aspectos nodales de cualquier expediente y acusación con fines de anulación. Eso yo quiero que ustedes sí. los tengan ahí. Sí. Dice que está Andrés en la lista. Vamos a ver, Andrés, buenos días. Francis Rodríguez, ¿cómo buenos te va? Días. Vamos a ver buenos si días, tenemos. Estimado buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís. Buenos días, Andrés. Cuéntanos, ¿cuál es tu parecer del discurso del, del expresidente Leonel Fernández? Bueno, la... el discurso del presidente Leonel Fernández ha sido claro y específico con relación al fraude electoral que ocurrió en las elecciones eh, primarias del Partido de la Liberación Dominicana el pasado domingo 6. Él dio con lujo de detalle cómo se ejecutó toda la acción donde se ha impedido que se proclame el candidato de la simpatía de la base del Partido de la Liberación Dominicana y de el pueblo dominicano, que es el compañero Leonel Fernández. El compañero Leonel Fernández ha venido solicitando, primero solicitó que se contaran los votos, la Junta no aceptó la totalidad. Después pidió que por lo menos se contara el 50% de los votos, tampoco fue permitido. Pidió una auditoría forense, tampoco fue permitida. Y necesariamente, necesariamente, Leonel todavía es reiterativo en ese discurso, en que, se, en que se haga una auditoría forense para que se pueda determinar toda la revisión del sistema, porque el problema no está en el conteo de los votos, sino en la transmisión de los resultados de los votos. Eh, eh, Andrés, al decir que desde la autopista del Coral, desde ahí se recibían las informaciones de los distintos centros de votación y ellos entonces la alteraban y la enviaban a la Junta Central Electoral ya alterada con la intención de que fuera el candidato del gobierno el favorecido. Esas explicaciones eh, y las exigencias que pide ahora eh, el expresidente Leonel Fernández de que un equipo técnico especializado internacional vengan a auditar, ¿tú crees que será posible conseguirlo? Claro que sí, claro que sí, porque puede ser con los observadores internacionales, la embajada de Estados Unidos, la OEA y los observadores internacionales que estuvieron aquí. Todo eso es preciso, siempre contando con la voluntad de la Junta. Pero la Junta no tiene voluntad para hacer la auditoría, porque la Junta o parte de la Junta tiene interés justamente en la proclamación del candidato de la minoría del pueblo. Y fue un fraude un estado de inicio completo. Primero, la compra de votos, la intimidación a los empleados públicos, el PRD involucrado con dinero abundante. Después, comenzaron a contar los votos cuando todavía... Había una parte importante de la de la población que no había votado, justamente en alguna mesa donde el, el candidato contrincante sacó eh, algunos votos. Entonces, eh, y no bastó con eso, no bastó con eso. Todavía, todavía. Leonel viene no, bueno, a las elecciones ganadas y después del 82% de los votos, faltando un 12%. De los votos es por computar, es, que es, es que ellos cambien exactamente el sistema de transmisión de los votos. Y por eso es que va favorecido el Andrés, del gobierno. Andrés, Francis Rodríguez. Sí. Las expectativas de esta mañana, a las 10, ustedes van camino a Santo Domingo. Sí. Muy y el bien. presidente Fernández eh, dejó claro de que el tema su posición frente al PLD y esto ha causado un revuelo en las redes sociales se va, me quedo, se va o en fin ¿qué se está manejando? Bueno, Leonel es un político experimentado para Leonel está el pueblo dominicano por encima de todo y él mismo dijo en su discurso que aquí no se está discutiendo una candidatura Aquí lo que, se está, lo que se está discutiendo es el respeto a la democracia de la República Dominicana, que es no lo que nos importa todo. No, no, no. Y Leonel en su debido momento, hará lo que tenga que hacer para defender la institucionalidad democrática de este país y tener y él no, no, no. tiene la garantía. De que los hombres y mujeres del Partido de la Liberación Dominicana y del pueblo que le hemos acompañado a él en estos siete años en la oposición, él está seguro que nosotros le vamos a acompañar a donde él ordene para defender la democracia de la República Dominicana. Andrés, ¿Sí? me escucha, Yerjan, la antigua de, de este lado. Quisiéramos preguntarle: vimos ayer que ustedes llevaron a cabo una reunión. Eh, con parte de su equipo eh, suponemos que en San Francisco de Macorís eh, donde ustedes decían lo que usted acaba de decir ahora eh, de que van a acompañar a Leonel donde vaya, pero en la parte final de su discurso, escuché que usted dijo vamos a hacer la señal, la L de Leonel y no la L del PLD ¿están ustedes negando al PLD eh, con, con esta acción? El PLD es el partido que fundó el profesor Juan Bosch. y nosotros estamos encarnando los principios de Juan Bosch. Y por eso vimos como una burla que ese candidato fuera a la tumba de Juan Bosch a ultrajarla. Es un, un respeto a la memoria de Juan Bosch que un candidato pues que gane en esas condiciones vaya a su tumba a los huesos. Tienen que haberle brincado al profesor Juan Dópez. Andrés, pero usted... es Nosotros somos los representantes de los principios en el partido de la liberación dominicana. Andrés... Pero por encima de todo está la democracia del pueblo dominicano, que es lo que nosotros estamos defendiendo. Pero usted es el presidente del partido a nivel provincial en la provincia de Duarte, ¿verdad? ¿Está claro, usted presidente. negando a, a su partido? No estamos negando, no partido. Nosotros somos del PLD yo soy el presidente del PLD sí. en la provincia de Duarte y no lo estamos negando lo que nosotros estamos eh, no, lo que nosotros estamos trabajando es para que el PLD coja el cauce que le enseñó el profesor Juan Bosch con los principios y los valores que nos enseñó nuestro líder nosotros Andrés, somos los que estamos defendiendo al PLD Andrés, Fulvio Fulvio Ureña Andrés sí, de de de de Ajá, de julio. estarán ustedes dispuestos a unirse al candidato del gobierno como ustedes le llaman ahora, si hay una algún, negociación. alguna negociación o acuerdo sin que esto implique que reconozcan a León el ganador. No, nosotros apoyaríamos el candidato que resulte electo en la primaria nueva que deben de hacerse sin fraude, sin fraude que se hagan unas elecciones nuevas. Y ahí, sin fraude, nosotros vamos de nuevo a las elecciones y apoyamos al candidato que resulte ganador, que en todo caso lo será el presidente Leonel Fernández. Indudablemente nosotros, que no están reconociendo nosotros, esta vamos. primaria. Perdón. No están reconociendo esta primaria. No, no que no está reconocida porque fue fraudulenta. Nosotros no podemos respaldar o sea, sí, no un candidato rompade. que fue fruto del fraude. Tengo a Daniel Hered, Jamás FAP, Nino, nosotros no vamos a permitir sacar. eso, ni lo vamos a aceptar como bueno. Andrés. Hablas. Bueno, una cosa, tenemos una, una intervención a través de Sócrates no, Mercedes. No, no, no, no ¿Te Vamos. And, and, and Sócrates. Sócrates, vamos. vamos? Bien, le va a hacer la eh, pregunta? Una última pregunta entonces para Andrés. El presidente Leonel Fernández manifestó que hubo componenda entre el PLD, una facción del gobierno, con la Junta Central Electoral. ¿Qué tiene usted para decir sobre eso? Realmente lo que el presidente del partido ha denunciado, que hay cómplices de, de, de profesionales hackeando del, del extranjero en combinación con personajes del país asociados al gobierno y, y probablemente algún funcionario de la Junta Central Electoral. Que esto es probable, que a lo mejor el presidente ni siquiera conocimiento tenga de esa situación que se está dando. Y por eso el presidente Leonel está solicitando la auditoría forense por personales, personalidades internacionales ajenas al proceso para que den un veredicto confiable para el país. Bueno, gracias Andrés, eh, gracias por tu intervención, gracias, gracias. tu respuesta. Ten buen viaje, vayan a al paso en esa sí. carretera. Pues muchas gracias, no, no. estaremos junto con Lionel en la Junta Central Electoral en eh, eh, rebeldía hasta que se haga eh, una nueva elecciones y no? se aclare la realidad del país como no? Okay. no, un buen placer viaje, gracias por buena tu buena llamada, vida. ten buen viaje